¡Guau! Wow. la buena music negro! Uh -huh. sí. uh -huh. No igual lo que tengas, lo importante es tener corazón y humildad Lo material viene y va, aprenda a valorar Que no se trata de tener más, el que menos necesita es feliz Entérate ya, que yo prefiero subir en el barrio con mi gente no voy a cambiar, que tú prefieras ser de rico Y estar rodeado de puta que no, no te, te quiere para Anda, corre, ven de tu rap Sobran las ganas y estos panos me acompañan Las entrañas tú un MC, incluye mucha migraña Que yo le meta esto no es cuestión de talonario Si en venas llevo el rap, no quiero monetizarlo Tratarlo de tendencia es un insulto a mis oídos El rap pegando fuerte y es un hijo mal parido. No olvido que he llegado un tanto tarde de mí, me he llegado a arrepentir, vivir de la poesía en vía de extinción, es como bañarte todos los días en una piscina de champán, es medicina calipia mi cara de más y más rap, bilirubina pa' juan, aspirina para no sufrir más. Tú que dominas mi adicción, cuando suena micrófono, No tengo nada. Ya aprendí a tirar con lo puesto, te invito a un verso, a sumergirte en nuestros textos. Soltárselo al micro en directo es lo que más nos llena, queremos simplemente expresar que llevamos dentro. Si estás dentro del movimiento seguro lo sientes, quiero paz para mi gente y fuera el sufrimiento. Yo lucho por amor, me la suda lo que persiga, me conformo con la amiga mientras llene mi barriga. Los miro y me río de ellos, me da vergüenza ajena todo lo que están haciendo Y encima solo lo hacen por dinero Buscan la fama pero no encuentran respeto Se creen importante y hablan de su fiel en el ghetto no que las ganas de hacer algo por la cultura Seguir la escritura aunque la cosa está chunga No tengo nada, nada temo, yo soy un guerrero Tony Ronin ha vuelto, las cuentas a cero